Buenos días madrileñas y madrileños. En estas fechas tan especiales, quiero desearos unas felices fiestas y quiero compartir también unas reflexiones sobre el momento político y social que atravesamos. A nadie se le escapa que este ha sido un año muy convulso a las consecuencias de la pandemia, se le ha sumado la guerra en Ucrania y esto, con la nefasta gestión del Partido Popular, ha llevado al límite a nuestro sistema del bienestar. ...que si resiste es gracias al sacrificio de sus profesionales... ...por eso, mis primeras palabras quiero que vayan dirigidas... ...a todo el personal de los servicios públicos... ...y en especial a los sanitarios que hoy siguen en huelga... ...para mejorar sus condiciones laborales... ...y poder atendernos con calidad. Las políticas de Almeida y de Ayuso están erosionando... ...las condiciones mínimas para tener un proyecto de vida... ...seguro y estable en la ciudad de Madrid... ...el atropello al sistema público de salud... ...ha generado unas listas de espera indignas... ...de un estado del bienestar... ...como el que siempre hemos tenido... ...las privatizaciones de los servicios públicos... ...tampoco han dado resultado... ...hoy, nuestras calles están más sucias... ...hoy, nuestros abuelos y abuelas... ...viven peor en unas residencias sin recursos... ...el Partido Popular se ha declarado en guerra... ...contra la libertad, la igualdad y el bienestar... ...y eso se traduce en un Madrid limitado... ...que constantemente pierde oportunidades de progresar... ...pero Madrid tiene un gran potencial... Somos una capital europea que debería funcionar como vanguardia... ...y como motor económico y social. No debemos caer en el pesimismo ni tampoco en el conformismo... ...pero sí podemos elegir otro camino. A pesar de todo, la economía crece en el conjunto del Estado... ...y desde el Gobierno de España seguimos convirtiendo... ...los privilegios de unos pocos en derechos para todos. La protección a las familias se fortalece, las reivindicaciones... ...del feminismo y de las personas LGTBI... ...por fin se están convirtiendo en ley. El salario mínimo sigue subiendo... ...y la reforma laboral sigue demostrando haber sido un acierto. En 2023 necesitamos que ese viento de progreso, de cambios y de mejoras... ...sople con fuerza en Madrid. Y quiero aprovechar este día tan especial para sellar mi compromiso... ...con todas y con todos vosotros. Mi compromiso con unos servicios públicos de calidad, de gestión municipal... ...con una ciudad libre de contaminación, con una movilidad moderna y sostenible... ...con la juventud madrileña, el deporte, la cultura y el ocio... ...y con un modelo económico que haga crecer al mismo tiempo... ...que destierra la precariedad de una vez por todas. Nos repetirán que no se puede, que lo que queremos es imposible... ...tratarán de manipular nuestras palabras, de agitar el miedo... ...pero ya hemos demostrado que sí se puede... ...que con ilusión, unidad y trabajo... ...podemos conseguir que la voluntad de la gente... llegue al Ayuntamiento, que la voluntad ciudadana... ...se convierta en ley. 2023 será el año del cambio en la capital... Y os aseguro que me voy a dejar la piel en esta carrera para lograr un Madrid mejor, lograr una capital a la altura de sus vecinos. Felices estás y feliz 2023.